Saludos compañeros en estudios, amable la Audiencia, Enlace Noticias. A esta hora el Consejo Distrital elige nueva Presidente para el año 2022. En este momento la postulada es eh, la Chique Santiago. Eh, al completarse los seis votos estará elegida de los once que participan eh, en esta elección eh, que se ha convocado. En, en este momento acaba de ser elegida como Presidente del Consejo del año 2022 la Chique Santiago. ¿Cómo recibe esta responsabilidad? Bueno, para mí, como mujer barranqueña, profesional, madre, eh, esposa, hija, eh, es un honor, es un honor que hoy los concejales de Barranca Bermeja eh, me respalden en esta posibilidad, en esta, en esta, en este gran logro como presidenta del Consejo Distrital 2022. Eh, realmente es un compromiso grande, la actual presidente Diana Jiménez ha hecho un trabajo muy importante devolviéndole la dignidad o, o de, de cierta manera el respeto a esta institución, a la corporación y yo voy a recoger lo bueno que ella ha hecho y voy a poner mi sello porque tengo una gran experiencia como funcionaria pública eh, un trabajo social muy importante y bueno, ese será mi sello para arrancarme Bermeja, un consejo social un consejo que llegue a las comunidades a resolver y a atender los problemas de fondo eh, quiero agradecer a mi familia, a mi esposo, a mi hijo a mis hermanas eh, a mi equipo de trabajo porque este es un logro también de ellos y lógicamente agradecerle a cada uno de los concejales que hoy hace posible esta dignidad para mí como barranqueño. Santiago, que acaba de ser elegida presidente del consejo a partir del primero de enero del año 2022, esta es la noticia se continúa en la elección de, de la vicepresidencia, se anuncia la elección eh, de Kelly Ortiz en esta mesa directiva en horas de la tarde, en nuestra emisión de la sede de la tarde, ampliaremos la información de cómo queda en definitiva conformada esta mesa directiva. Continúen ustedes compañeros en estudios con más información. Muy buenas tardes.